No nos sentimos a veces, eh, no nos sentimos representados en, en, nuestra, en nuestra cultura, aquí a nivel de nuestro país. Hay mucho, todavía hay mucho, ¿cómo les digo? Hay mucho, hay mucha gente que que, los, que, que no va con los afros, hay mucho racismo y, y nosotros a través, a través de nuestro baile queremos demostrar y nuestra cultura que somos un grupo, somos inteligentes, somos personas eh, capaces, somos personas que somos, somos personas honestas, de buen corazón y nosotros los afros eh, hemos, hemos salido adelante a, a través de nuestra cultura, el deporte, la danza. Eh, es una forma de demostrar aquí estamos y aquí nos quedamos.